A ver, hay lindos buen... hay buenos momos también en inglés pero.. A ver no es lo mismo Ah, como un buen momo en español A ver si me puedo tirar de acá directamente, creo que me mato ¿verdad? Ah, no Perfecto, si sí, ahorro tiempo y... Y ahorro que me cae a piñas el... El árbol laureo Hay un árbol laureo, viste, tipo esos gorditos Creo que sí, pero hace un algún árbol... Sí, sí, sí. Acá en la zona esta donde estoy que te tira como unos rayitos pero te tira como, no tres, tipo, te tira 80 por ahí. Y te va Creo que esta es mi zona favorita del juego ahora. Es un árbol, supuestamente son los pies del árbol y te llegar hasta las raíces, no sé qué tengo que hacer varias cosas para llegar, pero está bueno. Hasta el norte de todo el mapa. Lo más arriba del mapa está. Y hijo, puta, te fuiste a la zona del endgame una vez, ¿verdad? Es cuando agarraste el portal que estabas contra esa enmienda. ¿Eh? Me acuerdo. Esa zona es re endgame, boludo. Eso es el endgame, literal ¿Y cómo es? Me acuerdo que literalmente no se podía salir de ahí. No sabía cómo volver. No, no se puede. Tienes que volver con un... Tienes que tomarte un... Un suicidio, sí, sí O sea, una gracia y, y listo <risa> Porque no hay otra forma